Diferencia de lo perpetuo con lo eterno en la palabra de Dios. Tenemos aquí una llama de fuego. Para que esta llama de fuego se mantenga siempre encendido, necesita de la leña. Y que se le proporcione constantemente. si no se le proporciona ya la leña a este juego, ya no habrá juego. Pero la zarza ardiente que vio Moisés en el monte Ored no necesita leña para ser perfecto. Ardía eternamente sin necesidad de que se le proporcione algo. Cuando la palabra de Dios menciona perpetuo, hace mención de una de estas dos afirmaciones. Porque las dos afirmaciones son perpetuas o eternas. Pero una de ellas, la que hablé anteriormente, siempre necesita de algo para ser perpetuo, que cuando se le descuida o termina o deja de ser, deja de ser perpetuo y muere. Hay muchas cosas en la palabra de Dios. Sobre todo en tiempos de la ley y los profetas, que se suponen son perpetuas? Por ejemplo, la circuncisión de la carne. Sin embargo, ya no se practica. ¿Pero por qué? Pues porque eran temporales. Además, para ser perpetuo, estos siempre necesitaban de algo y debido a la desobediencia, dejó de ser. Pero, por otro lado, tenemos la ley moral de Dios, la cual es perpetua y nunca tendrá fin, y nunca dejará de ser, y no necesita de algo para ser perpetuo. Otro ejemplo es el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo como Él es eterno su oficio es eterno también y nunca dejará de ser por lo tanto cuando estudiamos la palabra de nuestro creador cuando hay mención de perpetuo y o oh eterno hay que saber diferenciar a qué clase de perpetuidad se refiere. ¿A uno temporal que necesita de algo? ¿O a algo que nunca tendrá fin? Y esto nos ayudará mucho a entender la palabra de nuestro Creador.